El 50% de la transportación urbana en Guayaquil amaneció paralizada. La medida responde a una acción de protesta del sector de la transportación pública, quienes exigen que se baje el precio de los combustibles y se suba el valor del pasaje. Se motiva a nosotros de que eh, los combustibles por el señor presidente de la República fueron elevados a un dólar 90 y nosotros ya no podemos subsistir. Y la señorita alcaldesa, estamos solicitando la alza de pasaje. En ese sentido queremos decir también. En ese sentido queremos decir también al presidente de la república, venimos después de ser insultados, vejados a nivel nacional y a nivel internacional. Venimos porque tenemos un espíritu democrático de realmente resolver los problemas, no con insultos, no con vejaciones, no con persecuciones que no tienen dinero para el mantenimiento de sus unidades, dicen, pues los gastos operativos superan sustancialmente las ganancias. Muchos de ellos ni siquiera pueden pagar las letras de sus vehículos, y ahora temen ser embargados. De parte de la alcaldía... Sería la única, la única ayuda, el único alivio para poder este, seguir operando. Caso contrario, se tendrá que paralizar el 100% del transporte. Unos casos están ya con embargo, otros están con coactiva y otros están con amenazas de, de, de coactivo de, para el cobro respectivo. Son 800 unidades, las cuales ya tenemos muchas unidades retenidas ya por las entidades financieras. Por su parte, el gobernador del Guayas, Pablo Orozemena, dijo esta mañana que no permitirán que se cautice la prestación del servicio de transporte y que no dudarán en aplicar sanciones, recalcó. Pues nosotros como gobernación del encuentro estamos atentos a evitar que una suerte de disminución del servicio pueda generar un caos o una paralización. Ante eso, estamos vigilantes y de darse el caso se tendrá que aplicar la ley, porque la ley sigue siendo la ley. En tanto que la Agencia de Tránsito y Movilidad, a través de un comunicado, indicó mantenerse abierta el diálogo para encontrar alternativas que alivien la situación de la transportación urbana, por lo que este miércoles 10 de noviembre a las 14 horas, está programada una reunión con el Gremio de Transportistas Urbanos, en la sede de la ATM en Los Ceibos. Perse diálogo que tenga respuestas, que tenga en este caso resultados. Y también le decimos, señor presidente de la república, vamos a pedir ahora, responda por, eh, por los papeles de Pandora. Eso ha dejado en velo, ha dejado también en este caso, en una situación sin legitimidad, necesitamos que el presidente de la república acuda a la asamblea nacional y dé la cara al pueblo ecuatoriano. Por eso queremos decir también presidente de la república no juegue en este caso con las delegaciones que en este momento en las provincias han sido retenidas, no es posible venimos a un diálogo y no es posible que hayan emitido comunicados de control cuando tenían en este caso los buses permisos de llegar a la ciudad de Quito que tienen frecuencias y no es posible que en este momento estén retenidas nuestras delegaciones y cuál es el afán Decir al país que no ha habido participación. En tanto que otro punto en el que se pudo evidenciar la larga fila de unidades paralizadas fue en la avenida Francisco de Orellana, en el sector de Mucholote, sitio en el que en horas de la mañana varios usuarios tuvieron dificultad para poder llegar hacia sus lugares de trabajo por la escasez de rutas. La medida de suspensión del servicio de transporte urbano se da luego de que el pasado 27 de octubre dirigentes de la transportación urbana llegaron hasta la alcaldía de Guayaquil para solicitar la revisión técnica del valor de los pasajes. Sin embargo, ese mismo día la alcaldesa Cintia Viteri descartó cualquier posibilidad de incremento de la tarifa. Que las investigaciones continúan tras la explosión en el radar ubicado en Manaví y que están a la espera del informe de la Policía Nacional con respecto a las pericias técnicas realizadas en el Cerro Montecristi, asegura el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al preguntarles si hay militares involucrados en el hecho suscitado la madrugada del domingo. Aquí su respuesta. Es solo una presunción, eso tiene que aclararse. No puedo adelantar criterios al respecto. Es que, por supuesto, todo lo, lo, lo que resulte aquí tiene que hacerse público en beneficio de la transparencia. De igual forma, se asegura que se pondrán mecanismos alternos y temporales para vigilar el espacio aéreo en Manaví. Bueno, por motivos de seguridad no le puedo decir exactamente, pero nosotros estamos ya disponiendo la movilización de ciertos medios que van a poder cubrir lo que al momento temporalmente está fuera de servicio. Por otra parte, no el ministro importa. de defensa Luis Hernández detalló la magnitud del daño. La antena se encuentra intacta, podría decir, luego de eso viene un sistema donde están todas las partes eléctricas con las tarjetas electrónicas, etcétera, y la base que es donde gira el radar, donde gira la antena, esa es la que está destruida. Obviamente eso eh, inhabilitó el radar. Y aseguró que no se sabe qué tiempo durará el prejuicio. En enero del 2022, 4,3 millones de estudiantes que se encuentran en el sistema educativo retornarán de forma obligatoria a las clases presenciales con aforo del 100%. Así lo anunció la mañana de este martes la ministra de Educación, María Brown, quien señaló que el regreso a las aulas es un hecho y que tan solo se esperaría la aprobación del COE Nacional, que tratará el tema el próximo 15 de noviembre. Hablamos de un retorno de forma planificada y por niveles. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir a un retorno escalonado sobre la base del proceso de vacunación y cómo ha avanzado respecto a las edades. Y por esta razón, se iniciará el 22 de noviembre del 2021 con los bachilleratos técnicos y rurales, además de los alumnos de todo el bachillerato de Galápagos. Ese día, retornarán a clases más de 400 mil estudiantes. El 6 de diciembre del 2021, ingresarán los estudiantes de octavo, noveno y décimo de básica, que representan 1,8 millones de estudiantes. Y el 17 de enero del 2022, se tendrá el retorno presencial del 100% de la educación básica básica y del bachillerato a escala nacional. Esta normalidad no excluye que vaya a haber medidas de bioseguridad. El uso de la mascarilla obligatorio, lavado permanente de manos, el uso escalonado y diferenciado de los espacios de uso común. Es decir, que las unidades educativas tendrán que hacer un cronograma para la hora del receso. Asimismo, se exige que todas las aulas mantengan espacios abiertos y con ventilación. Vamos a seguir actualizando periódicamente los protocolos de uso del transporte escolar. Es decir, seguimos en un proceso de implementación de protocolos de bioseguridad en todos los servicios educativos y los servicios complementarios. La unidad educativa Santiago Mayor, ubicada al norte de Guayaquil, es uno de los establecimientos educativos que actualmente se encuentra en modalidad virtual y presencial. Al plantel asisten menos del 50% de los estudiantes, quienes se encuentran en fase 1 de un plan de retorno instaurado internamente. Que La primera es de encontrarnos y de irnos adaptando a esta nueva realidad y de ahí vamos inmediatamente a la segunda fase en la que los chicos ya comienzan a desarrollar actividades por grupos, por sus mismos grupos de clase, en eh, diferentes áreas de esparcimiento, hasta terminar con el desarrollo de las actividades deportivas sin contacto, pero que le permitan a los niños también eh, el ir retornando a esa normalidad que requiere eh, el niño. Leticia Sarabia, presidente del Comité de Padres de Familia del Plantel, reconoce que sin duda alguna el tema salud es la principal preocupación de los otros representantes, pero asimismo añade que también pueden existir otros factores que generen resistencia. Familiares, digamos, ¿no? De reestructurarse, ver cómo quién los trae, quién los lleva. Por el tema de, o tal vez, cierta inseguridad por el tema de salud también, puede ser, porque por hablaron un poco del clima de que vienen las lluvias y que los chicos se enferman más. Conforme a lo anunciado por el Ministerio de Educación, las unidades educativas fiscales, particulares y fiscocomisionales no podrán obligar a los estudiantes a acudir con uniforme al menos hasta que termine el actual año lectivo. Tampoco será un requisito la compra de útiles escolares.